Hola buenos días estamos a viernes 31 de mayo de 2019 a una temperatura de 34 grados en la ciudad de México con mucho calor que no dan ganas de hacer nada.